Hola amigas y amigos del rincongrafico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo vectorizar una imagen en formato de píxeles, una fotografía en Adobe Illustrator. Adobe Illustrator tiene un comando que se llama calco de imagen. ¿Para qué sirve el calco de imagen? El calco de imagen nos permite, como yo ya lo había dicho anteriormente, convertir en vectores una imagen. ¿Cómo funciona? Simplemente selecciono la imagen que con anterioridad he colocado acá en, en Adobe Illustrator, en una mesa de trabajo. Y cuando yo selecciono esta imagen, automáticamente en la barra de control aparece un botón que dice calco de imagen. Si esta ventana de control no les aparece, simplemente se va en el menú ventana. Y acá está. Desde acá les aparece o les desaparece el panel de control. Ahí está. Dado el caso que no, no les aparezca. Selecciono la imagen y le digo calco de imagen. Al darle calco de imagen él procesa y por defecto me muestra este resultado que es un preestablecido que él tiene. Si yo quiero modificar este calco o esta vectorización simplemente le doy clic en este icono que es el panel de calco de la imagen y desde acá puedo controlar el resultado de ese calco o de esta vectorización como les decía, él tiene por defecto este resultado si yo quiero, en este caso es una imagen de la torre de Pisa en este caso si yo quiero que me vectorice en imagen de alta le doy clic acá Obviamente él se va a demorar dependiendo de la complejidad de la imagen, de la resolución de la imagen y de la configuración de nuestro equipo. Esperamos con paciencia. Y ahí está el, el resultado. supongamos que yo ya no quiero este calco y quiero volver a mi imagen simplemente le digo menú objeto con el seleccionado obviamente le digo calco de imagen y le digo soltar ahí está esto funciona tanto para mac como para pc todo lo que estoy explicando vamos a, a volver a, a vectorizar a hacer el calco le dije otra vez foto de alta calidad de alta fidelidad y ahí está el resultado como les he dicho siempre ustedes pueden jugar con, con estos valores dependiendo de lo que de lo que ya quieran tres colores, seis colores, bueno ya, ya es cuestión de, de de lo que ustedes necesiten y, y quieran realizar supongamos que será el resultado que yo quería cuando yo ya estoy conforme con mi resultado yo simplemente con el resultado seleccionado, me voy a la ventana de control y le digo expandir o menú objeto, calco de imagen, expandir. ¿Para qué expandir? Le doy expandir para que ya no se siga aplicando el efecto de calco de imagen y, para yo poder, y yo y para yo poder utilizar ya mi vector o mi imagen vectorizada o calcada como yo quiera en este caso le puedo decir objeto y le puedo decir desagrupar para qué, para poder modificar sus partes por ejemplo si le quiero cambiar a este azul el, el color o cambiar el color de, de este verde ya es según lo que yo, lo que yo quiera hacer en el caso de, de los logos, muchas veces en nuestra vida como, como diseñadores gráficos necesitamos tener un logo en curvas. Obviamente en internet se consigue, pero a veces no, a veces, a veces, si el logo no se consigue, ¿qué hacemos? Simplemente lo que hacemos es buscarlo en, en internet por Google. Conseguimos una imagen de muy buena calidad y la colocamos en Illustrator en este caso conseguí el logo de esta conocida bebida de que por cierto es muy dañina para la salud pero conseguí su logo en, en, en muy buena calidad en el caso de un logo que lo necesitemos tener en vectores en este caso está en pixeles es decir que si por ejemplo lo necesitamos para una impresión de gran formato muy posiblemente se nos va a pixelar o a anotar los píxeles. En el momento en que lo, lo empecemos a estirar muchísimo, y supongamos que no se puede conseguir en vectores. Yo sé que hay muchos sitios en internet que se consiguen en vectores. Simplemente le digo calco de imagen y ahí está, me la vectorizó automáticamente, me la calcó automáticamente sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa? Voy a hacer este rectángulo y lo voy a aplicar cualquier color. voy a decir que vaya detrás. Y observen que, bueno, me vectorizó, pero me dejó esta reserva de color blanco. Como la elimino, simplemente me voy al panel de calco de imagen, lo dejo acá en el ajuste preestablecido por defecto y le digo. Omitir blanco Y me eliminó el blanco de manera automática Lo compruebo colocando este rectángulo de fondo Ahí está Y ahí me quedó Simplemente lo que hago es seleccionar el logo ya vectorizado Y le voy a decir expandir Y luego de haberle dicho expandir Le puedo ya colocar el color que yo quiera Ahí está